Hilario Durán García, de 50 años, residente en el sector Pueblo Nuevo, murió ahogado en la playa Arroyo Salado, en el municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez. Ricardo López narra lo sucedido. Comenzamos a ver por la mañana antes de la, la gira. Entonces lo están invitando a comer. Ven a ir a hablar, a comer, ven a ir a comer, a comer. Ven a ir a comer. Y yo me... Una muchacha por ahí me dio un servicio de comida, la gata, la, la, la, la dueña del viaje. Venga, Cabo, come, y yo lo dejo ahí. Dice, Cabo, vamos para la isla para allá. Abrazado, Tú eres loco, como estás mareado, le dije yo. Ah, pues se fue solo y yo me, me, me, me jalté y me acorté. Un muchacho que lamentablemente, un muchacho servicial de aquí del barrio, que yo, yo lo puedo decir. Sí. Y cuando me jalté y me acuesto en la arena y me estoy durmiendo, Cabo, despierta, cuando salgo a buscar, yo, ¿dónde es que está el barrio? Y ya estaba invitándome para la isla, dije, vamos, cabo. ¿Aproximadamente ¿a qué hora te hizo? Era más o menos como las la, la cuatro por la Pero el, el, este, el, el síndico de, de Cabrera, una regidora y un muy servicial, puso la caja, el síndico de Cabrera puso la caja. Y nos ayudó en todo lo que... Había. Para RTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.